El clásico dilema del gamer, ¿velocidad o seguridad? Con el nuevo Kaspersky, tienes ambos. ¡Uh, qué rápido! Va a jugar, así que elijamos un visual. ¡Muy bueno! Pero prefiero algo más épico. Los mantendremos a salvo. Ah, y ve a cualquier serie del mundo, donde quiera que estés. Quizás en Japón, aunque no entiendas el idioma. Ups, me disculpo. Tu momento de juego importa. protéjalo con el nuevo Kaspersky.